Enojada, Estoy enojada, me siento enojada. ¿Qué hacer cuando una mujer está enojada? Yo creo que este es un tema súper especial porque eh, nosotras, las mujeres, y digo, me atrevo a hablar de nosotras las mujeres, ¿qué hacer cuando una mujer está enojada? ¿Qué hacer? ¿Estás enojada? No. ¿Te pasa algo? No. ¿Estás bien? Sí. Y uno mira como con esa mirada de, de yo no fui. Es más, cuando está la mamá enojada, cuando está la novia enojada, cuando, cuando está la esposa enojada, este tema de verdad que, que me encanta porque es que eh, nosotras las mujeres nos enojamos y el hombre no tiene ni idea de por qué la mujer está enojada. Y además nosotras no tenemos esa capacidad de expresión, esa capacidad de decir, es que me enojé por esto, por esto, por esto. Es más, yo creo que a veces ni sabemos por qué estamos enojadas. Ese va a ser entonces el tema de hoy y vamos a, a aprender qué, qué hacer, eh, cómo identificar ese enojo y sobre todo, hola Valeria, ¿cómo estás? Y sobre todo, vamos a identificar... Recuerda, la raíz del enojo, tú te enojas porque tienes una percepción y porque ves las cosas de determinada manera. Y normalmente el enojo es la niña pataletuda la que se está enojando. Y yo acepto y reconozco que tengo una niña pataletuda. Yo diría que mi niña, mi niña, ¿cuántos años tendrá? ¿Cuántos años tiene mi niña, Santiago? Usted conoce a mi niña. Sí. Vea, mujeres, uh -huh. no. por aquí, venga, que aquí, aquí está en Instagram. Este hombre conoce a la mamá cuando está enojada. Sí. Mucho. Mucho. ¿Y cómo hace la mamá? Eh. <risa> no, no. Pregunta, no. pregunta difícil. Sí. sí. Sí. ¿Cómo es la mamá cuando está enojada? Usted, como la, usted, eh, qué, qué ve la mamá? Y decís, ah, mi mamá está enojada, ¿cuál no. es el primer síntoma? Y se empezó a rascar. <risa> ah, sí. ¿Algo sí. así? Sí. Y, y usted me pregunta, ma qué tiene. Sí, y no normalmente no habla mucho. Es más calladito. Ah. Ah, ¿qué le digo, qué le digo? No, no, no sé, mami, eh, no, te, no tienes una frase, pero como que no quieres que, que le hable, nada, se coge su espacio. Cojo mi espacio, oh my God. Eh, Santiago, me gustaría que en esta semana habláramos, mmm, ¿qué te parece que la mamá está educando a estas mujeres y que nos estamos educando para, para conocernos? La educación es clave, la educación es todo. Me gustaría venir esta semana a hablar de eso con usted. ¡Ay! Mujeres, ¿qué les parece invitar a Santiago para ver ese... ¡Ay, chao! Sí. Te amo, mi amor. No, la no, la no, no, no. Te, amo. Te amo. Gracias. No, no, no. Gracias por ese aporte. ¿Sí pueden venir? Sí, sí, ¿Para que, Mujeres, qué rico. ¿Cómo les parece que nosotros invitemos a Santiago para que nos... nos Santiago, córrese, mía, un poquito. Para que nos... Para que nos... Eh... Diga la perspectiva, mira, Santiago, mi hijo, me conoce cuando yo me siento enojada. Y mira lo que él dijo, es que cuando usted está enojada, no habla mucho. Síntomas de que María Imelda está enojada, no conversa mucho, porque parece que hablara mucho la mamá. Entonces, que, que eh, es un gran enigma, mujeres, nosotras las mujeres. Nos enojamos por cualquier cosa que no sabemos nosotras mismas ni por qué. Y eso es, me siento enojada es la niña pataletuda que está enojada en nosotros. Y es muy importante que hoy comprendas que esa niña de 5 años, 7 años, ya mi hijo me puso 10 años, o sea que yo he crecido. Cuando la niña tiene cinco años es una pataleta. Entonces, nosotras tenemos una niña dentro de nosotras y es en ese en ese en ese árbol, por eso es importante que ustedes realicen estos 15 pasos. Aquí en mi bio, <coughs> ay, estoy hablando raro. Respire profundo que la puso nerviosa a su hijo. Aquí en, en Facebook vas a descargar un evento que es gratuito donde vas a aprender y vas a descargar estos 15 pasos, mujeres, porque es importante conocernos, autoevaluarnos, estoy enojada, usted practica esos pasos y usted va a ver la raíz. La que está enojada normalmente, ¿estás enojada? No. podemos hablar, no quiero no, no, no, déjame en este momento que, mira lo que Santiago me dijo déjame en este momento que, que no, no quiero hablar mucho ¿Qué ¿por qué estás enojada? ¿qué te pasó? tú misma a veces ni sabes por qué estás enojada y el enojo eh, eh, eh, no, nos enojamos por cualquier motivo ...es que no tenemos ni idea... ...y es esa niña pataletuda... ...que tiene unos programas... ...que tiene unos patrones... ...que tiene unas creencias... ...porque... ...algo que te enoja a ti Valeria... ...en, en Argentina... ...no me enoja a mí aquí en Estados Unidos... ...por ejemplo... ...una mujer aquí en Estados Unidos... Eh, ...es una mujer independiente... ...ella no pide permiso... ...y cuando sale... ...tiene su dinero... Y, y paga eh, lo que ella consume ella no se enoja porque el marido no le pagó la, eh, lo que ella quería comer en cambio nosotras las latinas no se enojamos porque no, a nosotras nos tocó pagar eso es cultural eso es, fue una costumbre fue algo que nos inculcaron en la mente entonces fíjate que nos enojamos de acuerdo a esa cultura entonces ¿Qué hacer? ¿Qué pensar? Que qué, qué? a veces nos enojamos porque nos dan celos. Ve, mira, imagínate que eh, eh, la ay Dios mío, este, este, esto se me mueve. esto me, Por ejemplo, una mujer se puede enojar porque estamos aquí conversando y llega otra mujer. Y nosotras las mujeres tenemos una hormona, eh, esa hormona, en este momento se me olvidó el nombre y no lo voy a ir a buscar, se los quedo debiendo, o oxitocina, no la oxitocina, no, una hormona que la mujer huele eh, cuando entra otra mujer, o sea, cuando dos mujeres están juntas o aparece una amiga del, del, del novio. Eh, o del esposo o entra una mujer y esa mujer tiene la misma hormona de nosotros que es compatible para aparear con la pareja, esa hormona nosotros la olemos y cuando ella entra ahí mismo nosotros nos enojamos. Y nos va dando como como como un timbronazo, y uno dice: Esa pelada me cae mal. Ay, a mí me aterra esa, esa muchachita, o me aterra esa persona, y uno se enoja. ¿Y por qué se enoja? Dice el esposo: Es que no pasó, porque ellos no tienen eh, despierto el olor. Ellos solamente miran, eh, el hombre tiene activo en la mirada, y nosotros tenemos activo el olor. Y nosotros no solemos esa hormona en la mujer y nos enojamos y el enojo a veces viene de rabia, eh, perdón, de celos. Entonces, no sabemos ni siquiera por qué me siento enojada, pero desde que esa persona llegó yo, como que me hice un simbronazo un como que no me gusta, y si ella se arrima y me dice, hola, ¿cómo están? Y no, y como me cae mal esta muchacha. Y, y él mismo te enojas nosotras las mujeres tenemos esa hormona y esa hormona nos hace enojar y nosotros no sabemos a veces ni por qué estamos enojadas. El enojo es algo que ocurre muy normal en la mujer, no estoy diciendo que el hombre no se enoje, sino que nosotros las mujeres nos enojamos más con facilidad, con los hijos nos enojamos también mucho. Entonces tenemos que identificar ese enojo y a mí me gustaría que te preguntaras qué es lo que a mí me hace enojar o cuando tú te enojes preguntarte qué fue lo que me enojó, qué me enojó, porque es que a veces... No lo sabemos y eso es muy importante que nosotras hoy identifiquemos eso. Es la niña pataletuda que hay y que vive dentro de ti con unos programas ancestrales, por eso es importante identificar el árbol genealógico para poder en entender la cultura, para poder entender eh, el, el concepto de por qué nosotros nos enojamos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotras, aplicándole un poquito de, de física cuántica a este programa hoy del enojo, a veces a veces parece que me gustaría enojarme. Mira, voy a explicarte algo muy importante a nivel cuántico eh, de un experimento que se llama el experimento de la doble rendija entonces este experimento habla que nosotros somos dos cosas a la vez somos partícula y somos onda entonces cuando nosotros eh, digamos nos enojamos esa el, el, la, la que está observando en, en, este, en ese momento es esa niña pataletuda. La niña pataletuda, hola Santi, ¿cómo estás? La niña pataletuda es la que está observando y de acuerdo a cómo la niña observa, ¿cómo observa la niña? La niña observa con patrones, con creencias, con con programas que ella trae en su inconsciente ella no, ella, ella observa de acuerdo a su percepción y entonces ella activa esa, eh, digamos materializa esa partícula y lo que al, y altera ese campo electromagnético, entonces cuando está enojada empieza a tener comportamientos donde esa frecuencia empieza a alterarse. ¿Quién empezó a alterar la materia en este momento? Fui yo, como observadora, y empecé a alterar el campo electromagnético con el enojo. Y entonces todo lo que empieza a meterse en ese campo va creciendo. Por lo tanto, el enojo genera una frecuencia donde todo va sumando y cada vez hay más enojo porque esa, esa, esa observadora que soy yo le dio poder, fue a esa niña pataletuda para poder crear una frecuencia y alterar la materia. Entonces, tu mujer atraes lo que sientes si tú te sientes y te sientes, me siento enojada Ay, me siento como con una rabiecita Ay, me siento alterada durante todo el tiempo en que te sientes alterada en que te sientes enojada toda tu atención recuerda, tú eres partícula y tú eres partícula y onda a la vez, tú eres las dos cosas, pero si tú pones el enfoque en el enojo, ¿qué vas a materializar? Enojo, y vas a ver que esas actitudes del otro van creciendo y le vas dando poder a, al otro, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás recreando, eso, eso lo quiero yo quiero que hoy entiendas esto a ti no te enoja lo que el otro hace a ti te enoja la percepción de tus programas y tú lo proyectas en el otro pero es más fuerte que yo exactamente, pero recuerda que la que está enojada es esa niña pataletuda pero entonces, ¿qué hago María Imelda? ¿cómo hago para para canalizar eso qué qué tengo que hacer bueno, lo primero es entender que yo como observadora yo lo que observo yo lo que observo lo materializo y que la, altero las frecuencias en que estoy y voy creciendo más las cosas entonces voy a identificar qué fue lo que me enojó eso es en el caso de nosotras cuando nos enojamos pero la pregunta es qué hacer cuando una mujer está enojada qué hace por ejemplo Santiago cuando la mamá está enojada por ejemplo qué hace su esposo cuando la mujer está enojada qué hace usted cuando el otro está enojado es importante que nosotros también entendamos que el enojo, y es también importante esto, mujeres, el enojo no es que el otro hizo algo. Muchas veces yo me he puesto a mirar y yo me doy cuenta que el enojo no es porque el otro hizo algo. Yo me enojo por mi forma de ver las cosas, por mi percepción, por ejemplo, si yo soy latina y a mí me toca sacar dinero para pagar algo, yo me enojo porque el otro permitió que yo pagara, pero una mujer americana saca su dinero y ella no se enoja porque el otro permite que pague, ¿sí ves, son dos, es una misma acción, pero no, el, el enojo actúa diferente entonces también vamos a mirar que no es lo que el otro haga lo que te enoja, es lo que tú traes en tu cabeza y cómo tú percibes las cosas lo que te hace enojar, ¿qué hacer cuando una mujer está enojada? Eh, bueno, una de las cosas que, eso me gustaría preguntárselo a, a a Santi no, no, no le digas nada no le pregunte nada quédese más bien como cuando uno dice aquí hay una hay un chiste que me gustó mucho y es, cuando haces como el oso ay, ¿dónde fue que yo lo escribí, muchachas? déjenme un segundito les voy a dictar este discutir con una mujer enojada Discutir con una mujer es como cuando lo ataca un oso. Lo mejor es hacerse el muerto con la esperanza de que se aburra y se vaya. Óigame pues. Mire esto que tan interesante. Discutir con una mujer es como ser atacado por un oso. Lo mejor es hacerse el muerto con la esperanza de que se aburra y se vaya ese ese me gustó, me gustó mucho ¿por qué? porque es que es como entrar, porque el otro está enojado ¿qué hacer cuando el otro está enojado? es que está enojado no es conmigo es con las actitudes que yo puedo hacerle reflejar a su niño y cuando yo aprendí a entender eso, yo ya no entro a discutir con el otro, yo más bien hago como el oso, me quedo quieto, como muerto, hasta que el oso huela y huela y diga, Ay, no hay nada que hacer, se aburra y se vaya. Eso fue lo que yo aprendí. Oye, pero eso se aplica también cuando la otra persona tiene la energía femenina. Claro, claro, hay hombres que tienen la energía femenina y entonces también es que el enojo, o sea, obviamente nosotros hablamos de mujer porque estamos en este, eh, a las 11:12 11, con la mujer del futuro, pero, pero eh, hay muchos hombres que tienen esa energía eh, femenina, y tienen un, un, un, un enojo que se enojan por todo entonces yo tengo que aprender a entender también esa, esa parte es que él no está enojado conmigo o sea no tomo ese enojo de manera personal lo que más bien es voy a empezar como a hacer una película desde qué momento ella se enojó ¿O desde qué momento él se enojó? Y entonces yo devuelvo esa película y empiezo a, a hacer que esa física cuántica, que ese observador que soy yo, empiece a mirar cuál fue ese efecto... Que, que hubo en esa persona y uno dice, ah, ya, ya entiendo. Claro, ya entiendo. Lo que pasa es que él eh, tiene una manera de pensar hasta que se aburre. <risa> en mi caso, mi esposo tiene la energía femenina y yo la masculina. Exactamente, mujeres. A veces nosotras somos las que tenemos la energía masculina. Y a veces ellos, la femenina, no quiere decir que sean del otro lado ni nada, sino que es una energía. Y hay muchos, muchos hombres, gracias por tratar ese tema, que también la pregunta entonces sería: ¿qué hacer cuando una persona se enoja? <ríe> ese está bueno. Ok, mi eh, en mi caso, dice por aquí Valeria, en mi caso en el que no quiero discutir más y él sigue y sigue ok, a ver ese tema está bueno Valeria llega un momento en el que no quiero discutir más y él sigue y sigue para ese hombre o para esa persona si yo estoy viendo que esta persona está enojada mejor voy a ser como el oso no es como el oso Esperen un momento. Es mejor hacerse el muerto con la esperanza de que el oso se aburra y se vaya. Esa podría ser una técnica. Pero como él sigue y sigue y sigue, y es como buscándote a ver si te explotas. Entonces, en ese caso, le puedes responder de esta manera, Valeria para que eviten discusiones y le puedes decir, mira yo en este momento reconozco y acepto que estoy muy enojada el problema es que no sé por qué y no sé explicarte qué fue lo en sí lo que me molestó déjame voy a estar un momento conmigo y después cuando yo ya no esté o al menos sepa por qué te digo por qué pida ese eh, pida ese, eh, ese respeto, porque también hay que respetar que el otro está enojado o sea, es que la que se enojó es mi niña interior son mis programas el que se enojó es, si ese hombre vive muy enojado es porque tiene un niño emocional muy dolido porque una persona madura una persona con crecimiento especial, personal una, una persona con crecimiento eh, con inteligencia emocional no se enoja por nada la persona que se enoja por todo que no sabe que que, que, que se enoja por nada es porque tiene un niño emocional muy dolido entonces yo como vivo con ese niño emocional le voy a decir mira, yo estoy enojada o sea, estoy molesta y la verdad es que no sé ni por qué porque hay otra cosa que cuando uno dice el enojo, a veces no son las razones por eso yo antes de que ustedes hablen, mejor escriban, siempre muchachas, miren yo tengo un cuaderno, esta es la mejor técnica y les voy a dar esta técnica. ¿Qué hacer cuando una persona está enojada? Le voy a quitar la mujer porque veo que aquí hay muchas mujeres con hombres que se enojan más que nosotras mismas. Voy a contestar esta pregunta. Demen un segundito que les voy a dar este ejercicio. Demen un segundo. ¿Qué quiero buscar eh, cuando me enoje? En un, o, o, o quiero buscar la, un, una lista acá para, para que vean el ejercicio. Demen un segundo que ya no lo encuentro. Ave María, hace tiempo no me enojo. ¿Qué es todo esto? Ok. Cuando ¿Qué hacer cuando una persona está enojada? Listo En este caso Lo que vamos a hacer es Si soy yo la que me enojé Por ejemplo Yo me he dado cuenta Que a veces yo me enojo cuando veo yo, Como yo soy celosa por, Porque tengo una historia Ancestral de celos para eso es importante el árbol geneológico y para eso es importante estos 15 pasos yo soy celosa porque en mi programa de niña yo tengo los celos alterados entonces cualquier mujer que llegue que tenga la misma hormona esa hormona, eh, ay dios mío quiero aprenderme, esa, esa hormona la, la veo en ella la huelo inmediatamente yo, yo disparo, entonces ¿cómo, cómo, cómo yo he hecho para eso? aprendo a conocerme y no, digamos, si estoy en una en una fiesta o algo y yo ah, ya ya me di cuenta, ya tiene la misma hormona, entonces el, el autoconocimiento va haciendo que yo controle mi enojo, otra manera escribo, ¿qué me enojó ah, me enojó la indiferencia a mí me enoja la indiferencia del otro por ejemplo eh, no me, no me eh, llegó con agua se lo tomó todo y no me dio, muchachas a mí me enoja eso qué va a saber mi esposo que a mí me enoja eso es que cuando el niña, la niña emocional tiene tantos traumas, es muy complejo poder identificar qué es lo que al otro le enoja. Entonces, si le enojó algo, la otra persona ni siquiera tiene idea de por qué está enojado. Entonces, yo no tengo por qué ir a estar preguntándole, ¿estás enojado? ¿Qué tenés? ¿Qué te pasó? ¿Qué hice? No, no, no reclame, no reclame. Usted continúe como unicorriente, o sea, no le meta el dedo a la llaga, es lo que yo quiero decir. Y si la persona te está acechando mucho, entonces, por favor... Revisa qué es lo que te hace enojar y después hablamos. Escribe, mándelo, mándelo a escribir. Dígale, vea, mi amor, es que usted, la verdad, yo no sé por qué te enojaste, porque no haces como una investigación a ver qué fue lo que te hizo enojar y después, cuando ya no estés tan enojado, podemos hablar, podemos entablar una conversación pero así no sé y lo que vas a hacer es que me vas a hacer enojar a mí también y yo no quiero discutir, yo te amo y yo quiero que vivamos bien y vivamos tranquilo y si lo ves enojado acuérdese, no hagas nada, no digas nada, que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada nada, nada, nada que si usted no dice nada, no alborota el, el, el avispero, el otro hace como el que les escribía ahorita, se aburre y se va. Usted hágase como el muerto, para que le dé espacio al otro de que pueda autoobservarse porque ese es el problema que no le damos espacio al otro para que se autoobserve. otras veces me ha pasado dice Isadora por acá en lo que está escribiendo otras veces me ha pasado que se enoja y en cuanto ve que me enojo yo se le pasa y se pone muy cedita. bueno esas son estrategias del otro para no enfrentar, enfrentarse a sí mismo sino que le pasa la rabia al otro a ver el otro cómo reacciona y eso es entregarle el control al otro entonces porque es un juego o sea es un juego acuérdense muchachas que el campo electromagnético se afecta y nosotros somos creadores de la realidad si nosotros vivimos con una persona que se enoja por todo es porque a nivel de onda-partícula, una necesita a la otra, o sea, es como que se, como que se van juntando y uno dice, pero yo no puedo creer, son los programas que se van juntando, son las creencias que se van atrayendo y el otro está reflejando algo también que los dos tienen que solucionar, porque eh, eh, digámoslo, lo que tú dices en ese caso Se enoja y cuando yo me enojo Porque hay un disparador Hay algo que te dispara Y la frecuencia Del enojo Hace Recuerda esto Esto que te dije ahorita Atraes lo que sientes Permanentemente en tu mente Entonces, él se enoja y te hace enojar a ti entonces a la final materializan el enojo eso es lo que a nivel de física cuántica se dice que nosotros somos observadores y que somos los creadores y materializamos nuestro lo que nosotros sentimos. Esa es la manera porque él se enfoca tanto, tanto, tanto, tanto en acecharte que a la final logra y dice, vio, yo, yo tenía la razón. No sé si te queda claro Isadora esa parte, y, es, y, y ahí es muy importante entender esta parte de la física cuántica. Materializamos lo que sentimos. Y, y buscamos y buscamos y buscamos hasta que lo logramos no importa que sea en un campo electromagnético de enojo porque en ese enojo fue que vivimos en ese enojo es que nos criamos por lo tanto nos envolvemos en ese enojo Marimelda, entonces ¿qué tenemos que hacer para salir de ahí? de esa energía usted, sálgase sálgase, o sea mira, yo sé que estás enojado, y yo ya entiendo que el enojo no es conmigo, es algo en ti, es algo que tú estás viendo, que yo te estoy reflejando, pero tienes que evaluarlo pero no va a ser conmigo y entonces, tú te sales no sé si te queda fácil hacerlo, en el caso tuyo, Isadora o, ¿O te parece que es muy difícil practicar esa parte? Ah, me gustaría que me contestaras, a ver si, si si podemos trabajar un poquito. Pon atención, ah no, este, este es lo que dijimos ayer. Eh, ¿Por qué está enojado? Puede ser por, por estrés. También a veces una persona cuando vive muy estresada se enoja fácilmente, puede ser por celos. A veces nosotras las mujeres nos enojamos cuando entra una persona y el otro ni tiene idea de que yo me enojé porque entró esa mujer. Y es que yo tengo una, una niña muy dolida a nivel de celos. Yo lo estoy trabajando con la educación, lo estoy trabajando con estos 15 pasos, lo, lo identifiqué y estoy entendiendo la parte de una mujer celosa, cómo manejar esos celos. Pero entonces, eh, por valores diferentes, lo mismo que hablamos ahorita, porque los valores tuyos como colombiana son diferentes a los míos como mexicana como argentina como americana tener un novio argentino y tener un novio colombiano y tener un novio americano son tres valores diferentes no tomarse todo tan personal exactamente el enojo el día que yo entendí es que el enojo no es contigo el enojo es con esa niña carente y a veces ¿sabes qué ha hecho? yo cuando veo bueno, yo no veo que mi hijo casi nunca está enojado o mi esposo a veces eh, eh, lo que hago es si lo veo enojado porque uno lo conoce uno conoce su, su, su gente, le ve un gesto o algo y yo, ah, se enojó Oh, se enojó, este se enojó. Y ahí mismo voy empiezo y miro, porque a ver qué le pasaría. Está estresado, está celoso, los valores son diferentes, puede ser baja autoestima o le falta inteligencia emocional. Voy lo, voy, voy y lo, lo estudio. Muchachas, también te podemos estudiar al otro. Ah, es que son valores es una cuestión de valores, el hombre mexicano, yo que soy colombiana, les voy a dar otro ejemplo de, de enojo, de una colombiana viviendo con un mexicano, ¿quieren saber ese chisme? o oh, si no, ya acabé. Me ha pasado que una persona muy querida para mí estaba con un muy mal día, le dije algo y se enojó conmigo. Ahora me causa gracia Pero en ese momento lloré Un fin de semana completo ¡Ay, ¡Oh, qué pecado, mi Valeria! ¡En serio! ¡Qué, qué hermosura! ¡Sí! Y el enojo eh, no era contigo Es una niña que está muy dolida Son unos programas que tienen Y entonces ahí lo tenemos que entender Bueno, por aquí me dicen que sí Que les cuente el chisme De una colombiana viviendo con un mexicano y cómo eh, me siento enojada o que el otro se sienta enojada por ejemplo eh, nosotras las colombianas no voy a hablar de nosotras porque de pronto hay una colombiana ahí que dice yo no soy así está hablando de todas en general bueno voy a hablar de mí como colombiana ok Claro, ahora comprendí lo que pasó. Exacto, listo. Entonces, la yo colombiana, eh, por cuestiones de eh, valores, por ejemplo, cuando alguien eh, se corta el cabello y se rasura, yo siempre, no sé si vieron a mi hijo como quedó de lindo, y yo siempre le digo y lo miro y le digo, ¡Oh, ¡cómo está de lindo! se motiló y se rasuró, qué belleza, está muy bonito, ¿y para dónde vas? Pero esa es una expresión mía colombiana, porque yo siempre digo, ay, cómo está de bonito, se motiló, y motilarse para el mexicano es que se cortó el pelo, porque motilarse para el mexicano es que le cortaron las, las manos, todo eso lo he aprendido, pues ahora que vivo con, en Estados Unidos y que vivo con un mexicano. Entonces voy aprendiendo. Entonces resulta que mi valor, mi cultura, cuando alguien se corta el pelo y se rasura, yo le digo que quedó muy lindo. Y lo miro así, ay, como quedó lindo. Y entonces adivine para el mexicano lo que significa que le diga que quedó muy lindo que yo le estoy coqueteando o ¡ay! pero usted tan atrevida como le dice como quedó de lindo y eso genera un choque y eso puede hacer que otro se enoje si yo le digo a otra persona ¡ay! como quedó de lindo y mi esposo ahí mira como ¿eh? ¿qué hay? mire que es una cuestión de valores entonces después con el tiempo que nos vamos educando y que vamos entendiendo esta cuestión de los valores entonces ya mi esposo cuando todos, porque yo vivo como aquí viven como ocho hombres y yo a todos les digo ay como quedaron de bonitos ay te estaba extrañando, te queremos te queremos y así y ya mi esposo no se enoja porque es normal y ella entendió que no es que yo estoy coqueteando, que no es que yo estoy eh, faltándole el respeto a él, simplemente es una cuestión de valores. Es una cuestión de valores diferentes, de forma de expresarnos. Entonces es bonito de verdad entender que me siento enojada no por lo que el otro hizo, sino por mi percepción y por la manera como yo percibo las cosas y cómo mi niña interior está de lastimada. Yo soy una mujer que me enojo por celos, pero eso no es un problema de mi esposo, es un problema que yo tengo porque tuve un papá celoso y yo lo estoy, yo celo a mi papá en él cuando yo aprendí y entendí eso, dije, ay me han caído no sé cuántos 20 mujeres, bueno, mujeres hermosas esto se me fue muy largo eh, mañana nos vemos ahí le quedó el chisme perfecto me encanta a ver, llegó el momento eh, eh, hombres con energía, sí, así es a ver, ¿qué más? por aquí está, estoy leyendo Cuando, Valeria, cuando tú te dices, eh, me pasa que me dejo a mí misma, no, me, no te enojes, no es nada, respira profundo, pero es más fuerte que yo. En ese caso, eh, más bien, tome el lápiz y papel y coloque, ¿por qué estoy enojada? ¿Por qué estoy enojada? Y si le toca escribir y escribir y escribir y escribir, ¿por qué? Y saque todo lo que, lo que usted piensa. Es muy importante porque a veces ignorarla es peor. Por ejemplo, ¿por qué estoy enojada? Porque se le olvidó, porque no me guardó, porque se lo comió todo porque ni siquiera me sirvió, porque cuando le dije que me guardara no me guardó, porque ellos se lo comieron todo, porque, eh, es, porque es mi culpa, porque, o sea, fíjate que esa lista es la niña y cuando tú te das permiso de preguntarle a esa niña por qué estoy enojada, y entonces digo, ay, es que él, es, él está muy indiferente, porque me enojé, porque él está indiferente, entonces usted escribe, me enojé, porque él está indiferente, porque la niña le tienes que prestar atención, o sea, en ese caso, Valeria, la técnica de respire profundo, esa niña está así, como tan enojada, y hay que decirle, a ver, usted misma, con usted misma le, le dice a ver, ¿por qué estás enojada? vas a, vas a escribirme 10 razones, la parte consciente de nosotros cree que eso es una idiotez o que, o que qué pena escribir eso y si alguien lo lee, no importa búsquese un cuaderno que usted pueda tener para usted sola ellos eh... ¿Por qué estoy enojada? Por la indiferencia, porque no le interesa, por la indiferencia total, eh, porque estamos en crisis. O sea, tantas cosas que la mente te va sacando. Preguntarle al otro, cuando le pase el enojo, poder conversar y decirle, me gustaría, díganle a su esposo, me gustaría que escribieras por qué te enoja tanto lo que cualquier razón, o sea, la, la, la, la circunstancia por qué te enoja tanto eso y vas a ver que entre los dos van a aprenderse a conocer y vas a ver que van a encontrar muchas cosas que van a encontrar muchas cosas es importante también mujeres que nosotros de alguna manera eduquemos a las personas que viven con nosotros o sea con cariño, con amor pero también es importante ¿por qué te enojaste? dame 10 razones por las que te molesta y por qué piensas que yo estoy en un grado de indiferencia ¿por qué se enojó por tu indiferencia? ok, dame 10 razones por las que yo estoy indiferente ah, porque... ¿Serviste agua y no me ofreciste? Esa puede ser una razón. Ahora, si tú ya sabes que cuando sirves agua el otro se enoja, quién sabe, cuando era niño a lo mejor aguantó mucha hambre, no le dieron agua, no le prestaron atención. Pobrecita la niña, entonces, ¿qué va a hacer usted cuando usted vuelva a servir agua? Sirve agua. Lo primero que va a hacer es: Amor, ¿quieres agua? Solamente ese hecho de decirle: Amor, ¿quieres agua? Él te puede decir: No, tómatelo. Ok, mi amor. Ese niña nunca jamás se va a volver a enojar, por eso, porque identificó esa raíz de, de que se enojaba porque no le compartían, es que muchachas, tenemos tantas cosas, bueno, chao que mañana nos vemos, porque si no aquí me quedo, chao.